Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, nuestro canal de toxicidad 100% natural escogido de los mejores campos de internet. Dicho esto, tengo que advertir a todos aquellos que ya estáis viendo que este no es un vídeo convencional de que se va a tratar temas económicos y de política, por lo tanto como muchas personas huyen como de la peste de estos temas, eh, creo necesario tener que avisar de que se va a tocar el tema. Pero además a conciencia, porque todo lo que está ocurriendo actualmente nos va a afectar directa o indirectamente en el mundo de los videojuegos. Y tenemos que decir ya de antemano que la consolidación de meter servicios como el Game Pass dentro de los televisores Samsung y posteriormente en otras marcas LG, etcétera, hará muy posiblemente que personas en el 2023 y en el 2024 y ya ahora en el 2022 todavía puedan adquirir eh, ese pequeño lujo de poder jugar a todo lo que sea, la gente de Nintendo también está preparada para ello, PlayStation llega bastante tarde, pero bueno, intenta a su modo hacer una especie de PC Plus y veremos dónde llega. ¿Por qué digo todo esto? Porque la deuda en España es histórica. Debemos 1,45 billones de euros, según los datos del Banco de España. Se suben los tipos de interés, algo que va a encrudecer toda esa deuda y que la va a inflar aún más. Hay que tener en cuenta una cosa que ya comentó un amigo argentino. Eh, ya no hace falta tener una playstation para que los juegos te cuesten 70 o 80 pavos no porque ya la inflación está subiendo todo y encareciéndolo todo estamos por cierto hay buenas ofertas ahora, aprovechad ahora porque os eh, os voy advirtiendo, augurando de que eh, vais a escuchar esto muy a menudo. Como puedan, los euros que les queden, los precios se han disparado en julio. La inflación está completamente desbocada desde 1984. Y hace tiempo no veíamos una tasa así. Laura Vilamor, rozamos el 11%. Sigue imparable esa inflación que ha adelantado mes de julio, se sitúa ya en el 10,8%, son seis décimas más que en el mes de junio, que ya había superado los dos dígitos con el 10,2%, es la inflación más elevada desde septiembre de 1984, desde hace 38 años que no teníamos una inflación así. Bien, los medios de, eh, de comunicación convencionales os van a estar acribillando a partir de ahora diciéndoos eso mismo que es el momento en el que tenéis que guardar el dinero, que tenéis que reunir y reunir y, como siempre, aguantar y pasar por el aro, es decir, arremangarse. Esto se tiene que explicar de una manera mucho más sencilla para que todo el mundo lo entienda. Todos los países del mundo, porque todos los países del mundo han hecho lo mismo han inflado el valor de su moneda tanto que ha llegado un punto en el que saben que va a explotar. Cuando bueno, los norteamericanos ya han tomado sus ya han tomado cartas en el asunto y ya son los que están en recesión, ya están empezando otra vez a volver digamos a reiniciar el sistema Mientras que aquí en Europa, por ejemplo, no se está tomando cartas en el asunto. Centroamérica, Sudamérica, tampoco están tomando cartas en el asunto y lo que es peor, exceptuando algún país que otro que se maneja por eh, diferentes conceptos, como el encarecimiento de todo, aparte de la falta de de componentes y todo eso afectará directamente por supuesto no solamente en el valor de las consolas sino que también en los videojuegos, valdrán más caros y los servicios quizás también sean más caros de aquí a un futuro y no estoy hablando de solamente el, el Game Pass estoy hablando del GeForce, estoy hablando de eh, Nintendo, estoy hablando de PlayStation, todos ellos tendrán eh, que poner el precio conveniente. Para que nos hagamos una idea de lo que significa la inflación, significa que coges una tu moneda, la moneda de tu país, y empiezas a imprimir billetes como si no hubiera un mañana. ...para poder pagar la deuda... ...puede que suene de locos... ...es de locos... ...y al final... ...los... ...primeros en caer... ...somos el resto de personas... ...muchos le echarán la culpa... ...a los políticos... ...y dirán... ...que los políticos que vienen después... ...corregirán este error... ...y están en un grave error... ...porque ni los políticos... ...ni... ...los... ...jefes de de los bancos de cada país han sabido ver lo que iba a pasar o por lo menos adelantarse a lo que iba a pasar va a correr tiempos bastante crudos bastante oscuros sobre todo para los pequeños comercios emprendedores autónomos etcétera esos van a ser los más afectados y por supuesto en un sistema que pretende no solamente no cambiar sino que pretende quedarse estancado en las viejas políticas en las viejas formas ese es eh, el gran problema que tienen ahora mismo y la razón por la que eh, se haya cometido ...esta grave infracción... ...esto no solamente... ...viene por... ...por causa de, de... las políticas... ...solamente... ...ni porque haya una guerra en Ucrania... ...ahora mismo... ...o porque... ...o por la pandemia... ...y todo lo que... ...ha ocurrido durante estos dos años... ...esto ya venía de antes... ...esto venía de antes... ...cada vez que se intentaba pagar una deuda... ...se emitía más dinero se fabricaba más dinero y eso amigos es la inflación es cuando produces dinero pero luego ese dinero cuánto cuesta realmente nada o por lo menos cada vez menos os voy a dar unos cuantos datos hace unas semanas el euro y el dólar estaban y están ahora mismo prácticamente igual si compráis un ordenador o algo, cualquier cosa de Estados Unidos, lo vais a tener que pagar al valor de la moneda que tiene ahora mismo Estados Unidos, que es exactamente igual, por no decir superior a veces, como pasó la semana pasada, que subió y era más valiosa que el euro. Por lo tanto, cuando tienes que comprar antes cuando tenías que comprar un producto que venía de Estados Unidos te costaba más barato ahora te cuesta el doble si antes te costaba un barril de, de petróleo 60 dólares ahora te costará pues a lo mejor el doble el triple depende de en qué valor esté la moneda eso es lo que estamos ahora mismo viendo con la falta de stock y en muchos otros campos como por ejemplo el de los coches ahora fíjense por ejemplo en esta noticia de Vandal que dice que el precio oficial de playstation 5 es el mismo que en su lanzamiento pero otros productos electrónicos están subiendo precios por la subida de costes y energía una gran mentira <risa> puesto que es una gran mentira puesto que te venden los packs a 800 y 700 euros no te los vende la videoconsola te la vende sola con el, con el mando no tienes que venir con los dos juegos para poderte los vender en ese en ese momento pero es que vamos más allá bueno si nos ponemos en el en el en el punto de PlayStation, ha perdido un 23% en su año fiscal, mientras que Xbox ha perdido un 2%, nada más. Pero aquí tenemos otros datos, 2,4 millo, millones de PlayStation 5 enviadas. Proporción de software digital del 79%. 47,3 millones de suscriptores de PlayStation Plus Los ingresos disminuyeron un 2% La utilidad disminuyó un 37% Las ganancias bajaron un 37% El 80% de los juegos vendidos son digitales PlayStation Plus no es sostenible ¿Qué va a pasar después de que Activision Pase? Es decir este en xbox, pues que será finalmente la última estocada a un ya maltrecho y malherido playstation si habéis seguido el vídeo hasta el final os habréis dado cuenta de que microsoft eh, ha hecho la tarea desde hace mucho tiempo aquí tenéis por ejemplo otro dato por ejemplo de los 100 millones los más de 100 millones de dólares que solo en móviles en apenas dos meses han recaudado el juego Diablo Inmortal aunque parezca que todo esto no nos va a afectar tenemos que recordar así que como veis la inflación afecta a la economía en general y por supuesto al precio de los productos todos los productos se van a encarecer y eso es algo que tenéis que saber es algo que tenéis que saber de que todo este... los juegos los sistemas en los que vayáis a jugar mandos, periféricos etcétera, subirán de precio bastante y Microsoft, como ha hecho bien su trabajo, metiendo prácticamente el Game Pass en todos lados, ya lo puedes disfrutar incluso hasta en, en el televisor, sin, sin necesidad nada más que de un mando, eso va a ser muy importante y muy beneficioso para todas las personas que no puedan alcanzar ese eh, nivel de vida, pero que sin embargo quieran jugar, como digo, es un servicio increíble, ...mires por donde lo mires... ...tanto si tienes mucho dinero... ...como si tienes poco dinero... ...porque abarca todo... ...y lo abarca perfectamente... ...espero que os haya gustado este programa... ...sé que no es de vuestro agrado... ...tocar temas de política... ...y que muchos echaréis la culpa al político... ...que está ahora mismo gobernando en vuestro país... ...pero acordaros que el siguiente va a ser igual... ...y va a intentar hacer lo mismo... Y volver a inflar el balón. No saben hacer otra cosa. Y los analistas y entendidos economistas. Incluso hasta los que han vaticinado esto mucho tiempo antes. Eh, no ven solución. Nada más que el receteo. Ahora vivimos en ese punto. En el que ya estamos en recesión. Ya estamos pagando más por productos básicos, no hay cambios sustanciales y eso es lo que ha provocado también que se acelerara todo esto más, porque en pleno 2022 nos hemos dado cuenta de que seguimos con las mismas mañas, seguimos haciendo las mismas tropelías y seguimos endeudados y como la única manera de cubrir esas deudas es endeudarse más somos como aquel que tiene una tercera hipoteca y ya no puede más así que nos pedirán durante todos estos años iros preparando a que nos apretemos el cinturón a que reunamos dinero como ha dicho la la report, la presentadora anterior y eso es lo que va a ocurrir así que amigos espero que este vídeo sí que os haya sido un poco de referencia a lo que se va a venir en cuanto a lo que vamos a tener que gastar con el tema de los vídeos. Así que amigos nos vemos, espero que con más alegría, con buenas noticias por supuesto, en el próximo programa de Toxic Game Channel. Con ustedes, El Vengador Tóxico.